que estén equilibrado. Nunca equilibrado con Me ganan todo. Bueno, menos al parchís. Porque hago trampas. Esto era, había chistes, ¿no? Al respecto del Parchís. Ah, sí. Bueno, los hombres, ¿no? Sí. Comen una cuenta 20, vamos si a seguir Hola, ahí vamos, ahí vamos. Jovencita. Que, bueno, buenos días, bienvenidos al 35 aniversario de Urbet. Edición. Edición, edición. edición, edición ¿no? no, sí, vamos cada año. Sí. Eh, yo quería dar las gracias, lo primero a Rebeca, que me va a aguantar aquí un ratito. ¿vale? Y da... Eso es verdad, Julius. Es, es un coñazo, <risa> ya lo sabes. Y dar las gracias también a, a César y a la Astronomía Solidaria por habernos invitado hoy a esta 35 edición del Salsa de, de Bourget. María, estás por aquí. Que no hemos dicho nada de María, tenemos ahí la sombra y nos va a hacer una cata de gustación, ¿no? Suizas. Bueno, yo soy Rebeca que es la que va a aguantar este. no Hola, ahora sí. Bueno, Rebeca, tú primero. Nada, yo simplemente quería recordar a todos los asistentes, no sé si se me oye bien, uno de los motivos por los que estamos aquí, que es la cena, la gala que vamos a hacer el miércoles por Ucrania, recaudaremos fondos para todos los refugiados, bien que están aquí en España, bien eh, a ayudar en las fronteras. Ya sabéis que la, la ONG CISAL, gastronomía social, siempre está allá donde se necesita. ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, creemos que es un pues, bueno un tema muy delicado el conflicto que está ocurriendo en Ucrania, en la guerra con, con Rusia, y bueno, pues esperemos que podamos todos, entre todos, sumar mucho para, para ayudar demasiado. ¿no? Y la puede seguir sacando tanto por la web o bien si no en la puerta, la masilla de José Luis, a las ocho y media. Allí estaremos, nos juntaremos 100 amigos. Y si no, ¿Eh? de decir que también se pueden inscribir aquí, en esa mesa que tenemos justo delante nuestro. Podéis sacar vuestras entradas, que no podéis asistir, no hay problema, también tenemos fila cero que podéis contribuir con desde 25 euritos, la parte que es, hasta miles de millones de euros, como han hecho eh, en otras, otras fundaciones ONGs. La noche desde luego va a ser inolvidable. Espectacular, legendaria, como diría de Stilson. Bueno, estamos muchísimos, no solo cocineros, sino muchísimos productores hoy presentes aquí en el Salón del Gourmet, que además siempre, por lo menos cuando estamos aquí en César, siempre de forma altruista nos dejan todos sus productos y ahora es el momento de que hablemos un poquillo con lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Julius. Pues sí. Mira. Ahí, perfecto. Se mete mucho el aire, ¿no? Que estoy con bueno, asma. Yo tengo que dar también las gracias a Ostras Soul que se han incorporado a este show cooking, que nos van a hacer unas ostras maravillosas. Enseñarlas, enséñarlas. Las ostras. Especial. Ostras, ¿qué ostras? Especial, Alucinantes. Especial número 2, especial número 3, una de las dos. La número 3. ¿Ve? Yo de hecho tengo mucho hambre y no hay nada como desayunar con una ostra. Yo me voy a quedar una aquí simplemente para verla porque me gusta hasta cómo huele. Y aquí que la podamos ver tibana, ¿eh? en mi caso, Julius, yo te voy a comentar un poquito lo que voy sí, a hacer. Sí, sí, sí, a hacer? ¿Vale? Voy a utilizar también verbo o camanga, de naranja en este caso, nuestros amigos de Pista Corta que hacen unos verbooks espectaculares. Y de hecho mi receta está muy basada en ella. ¿no? Yo siempre ya sabes que me voy a Asia. En este caso vamos a dar unos toques cítricos, más anaranjados, lima. Eh, ya sabes que todo lo que es naranja normalmente pega, igual que tú con todo lo rojo, yo me voy al naranja, ¿vale? Entonces hoy tendremos, aunque suene un poco raro, tenemos calabaza, mantequilla, mirin, salsa de... Salsa de pescado, lima, naranja, vermú, pimienta, bueno, un sinfín de ingredientes. Y me tú, gusta, ¿qué me cuentas? Me gusta la combinación de sabores que has elegido, ¿eh? Sí, ya verás, ya verás. Además, casa, y dirás, pues, va a ser fuerte. No, ya verás luego no, qué bien combina, qué ligero es y cómo nunca desaparece la ostra, que es un producto de sabor ¿no? y de potencial. Pues yo me he ido a apoyar un poco, Ucrania. ¿eh? Las ostras son con esta salsa, eh La eh, eh, J-Lick que está alucinante, una salsa sí, lo chili sweet, que es brutal, va a contestar muy bien con el tanto que he decidido hacer voy ¿eh? de hacer unas ostras con Bloody Mary ucraniano muy bien, ¿Vale? espectacular Bloody Mary ucraniano, entonces, ah, muy sencillo también bueno, ¿Vale? te he visto con un bosca con un rojo, ¿no? un bosca especial, sí, un bosca ¿eh? que es de cerebro <risa> a un vodka Claro, un Bloody sencillo sencillo toda la vida que combina muy bien con la Ostra y con la salsa J.L.I.C. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que esta salsa sweet chip, como de de estoy de verdad hoy. Esta salsa lo que va a hacer es contrarrestar la ciencia del tomate y al final va a quedar con el bosca de cereza, pues una combinación especial. Muy rico. Pues lo que rico. vamos a hacer, si te parece, es Tabasco, ¿no? También le meterás y ¿Eh? todo rojo. Todo Tabascos... rojo. muy bien, muy bien. Rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si ¿sí te parece bien, yo lo prometo a ustedes todavía. Eso está hecho, amigo. Venga, pues o sea, quién empieza. Mira, eh, te voy a pedir que empieces empezar yo por una razón. ¿Vale? Yo tengo que hacer un caviar de... con agar, agar, una cosa muy sencillita con el vermú, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar por ello y mientras se me calienta, yo explico un poquito cómo hacerlo, sigues tú. Perfecto. Haces tu vuestra y luego retomo yo. Perfecto. ¿Vale? ¿Te parece? Me parece correcto, no contigo al fin del mundo. Venga, pues es muy sencillito. Enciéndeme este fuego, porfío, me voy a poner las gafas para ver algo, ya sabéis que soy una gran ciega. Le dedito aquí. Y esto es básico. No vamos a adulterar ningún producto, ni siquiera vamos a, a poner las temperaturas muy altas, porque si ponemos las temperaturas muy altas, sabéis que evaporamos los alcoholes. No nos interesa absolutamente nada. Queremos mantener el verbo, al cual hacen nuestros amigos de pista corta. ¿Por qué? Porque es excepcional y lo que necesita, lo que queremos es integrarlo a los sabores de nuestro plato, ¿vale? Entonces, pues bueno, directamente lo echamos. Y esto sabéis que es muy, muy, muy sencillo. Realmente es hacer una gelatina, ¿no? Lo hacemos en forma de esfera. Y lo hacemos en forma de esfera porque utilizamos una jeringuilla. O un biberón, o bueno, lo que tengamos a mano. Ahí os lo dejo. Esto lo tenemos caliente, ¿verdad? Está calentando. Perfecto. ¿A qué temperatura lo quieres beber? No, así, a temperatura media está bien. Y esto es muy sencillo. Cogemos agar-agar, como podéis comprobar... Podríamos utilizar directamente lo que es la, el alga, podríamos utilizar eh, hojas de pescado, podríamos utilizar, yo que sé, elástic, lo que nos diera un poquito la gana, ¿no? Pero a mí me gusta con agar-agar porque es una forma muy fácil, muy sencilla, todo el mundo lo entendemos, aproximadamente para medio litro irían unos 8 gramitos. Yo, a ojo, de buen cubero, que para eso somos cocineros. ¡Qué fenómeno eres, Rebeca! <risa> bueno, bueno. Yo quiero que sepáis que para mí, Rebeca, es una de las 10 mejores cocineras de este país y parte del extranjero. Bueno, ¿Vale? muchas gracias, Julio. No, pues es verdad. Ya sabes que la admiración es mutua, absolutamente. Eh, si, tú al... supieras, si tú supieras la cantidad de veces que has estado en la cama conmigo... <risa> bueno, no tienes ni idea, tío. este borracho estaba que ni me he enterado. <risa> Estabas en la pantalla, como el no. Ah, vale, vale, vale, vale. Porque es un Contigo con Juan y con Sergio, si es que está una cuantas veces en la cama. ¿sí? O sea, que te, no, no te contaste, tío. No te has jugado Todos juntos, Bueno, mientras tú vas haciendo eso, empiezo yo. Sí, voy a dar un último detalle, ¿vale? Okay. Vamos a dar un poquito las temperaturas, que son cosas importantes, sobre todo los chavales andan por aquí. Eh, el agar agar gelatiniza a los 60-62 grados, ¿vale? Entonces, lo voy a. Voy a fundirlo, a derretirlo en el. Esperaré a que enfríe, y una vez que enfríe. Eh, jeringuilla y en aceite de girasol. Nos sirve cualquier, cualquier grasa, en este caso de girasol, porque ya no sé si es más caro que el de oliva. Pero bueno, por lo menos no nos aporta acidez ni no nos aporta nada, ¿vale? Y os dejo con el grande. Vamos, maestro. Eh, por tamaño, que lo sepáis. Bueno, pues como decía, yo voy a hacer una ostra con plomo y mary, ¿vale? Para que voy a utilizar, las ostras son importantísimas para esta receta porque son las mejores, por lo menos para mí. Luego, la salsa j y para ello lo que voy a hacer es empezar a mezclar ingredientes en una botella. Que no tenéis fibrinado, que no tenéis otra herramienta, como me ha pasado hoy, una botellita de agua. Y vamos a mezclar un poquito de zumo de tomate. Vamos a hacerlo. Vamos a nuestro j un poquito de zumo de tomate. Yo me he hecho re yo también, a ojímetro, ¿vale? Vamos a ponerlo, ya tengo un poco de re-vegan, ya tengo más. Jeje. Vamos a poner un poco de la salsa, ¿eh? De j Kilik. Kilik es suena mejor en inglés, pero a mí me gusta J-Lick. ¿Vale? Lo que os digo, una salsa Thai, shrimp chili. Esto a aportar un toquecito al industrial. ¿Te gusta migante? A mí sí. Un poquito rico, de migante. Qué rico, qué rico. Julio? A ver, estas combinaciones siempre quedan espectaculares, la verdad. Un poquito de pelvis. Y pimienta negra. Hombre, si tengo aquí al espía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Pelvis! ¿Eh? ¡Papo! Y por último, el mosca. El mosca de cereza. Parece granadina, pero no lo ves. Es esto loca. No vale tenerlo. Echale, Sí, no, ya, tengo, ya tienes el tuyo preparado allí, Sencillito, ¿vale? ¿Eh? Entonces tengo taponador en la botella. Toma, que hay otro. Y esto lo dejamos por aquí, ¿eh? que se vayan integrando todos los ingredientes. Mira qué colorazo. ¿eh? Y lo dejamos por aquí. Por otro lado, un tomate, un tomate bueno. No, porque solo tenéis tapón. Vamos a cortar. Cuando un más pequeño. Y esto lo escaldamos un poquito en agua para poder pelarlo con facilidad. Mientras se escalda el tomate, fijaros que es rápido, el zeta, que la una receta. Venga, tenéis la bolsa de cochino más rápido que habla, que habla más rápido que el El apio me encanta, macho. A Es una cosa. Damos la parte de la de atrás y vamos a picarlo. ¿Vale? Vamos a apreciar la tabla, pero bueno, un poquito de apio y vamos a sacar el tomate. Aquí está Rebe, haciendo magia. La estoy viendo cómo me gusta curando el Revés. Es una maravilla de tía y de cocinera. El puto, Quitamos la piel, ves como sale, facilito aquí por un motivo y es ayudar a la gente que más lo necesita en este caso es para la gente para la gente que está pasando lo fatal con el tema de la guerra de Ucrania ¿Vale? pero también tenemos que contaros que tenemos unos chavales maravillosos en la escuela de cocina de Chema ¿vale? que son los que nos están echando la mano y que hacen posible que podamos todos vosotros de gustar esta otra que yo estoy preparando aquí en directo para vosotros, pero que ellos la están preparando ahí atrás para que la podáis comer. recordados también que el día 27 no os podéis perder el evento que preparamos con Gastronomía Solidaria y Cesal en la Masía de José Luis, porque no va a tener desperdicio. Más de 100 cocineros por primera vez en la historia juntos, ¿eh? por un fin benéfico, recabar fondos para Ucrania, en los que se encuentra la gran rebeca. Ejemplo, el gran, ejemplo, y de, escúchame, escúchame, que hablamos de cocineros, pero productores, okay. productoras, de muchísimos muchísimos, bueno, todo, todo el tipo de personas no, que se dedican al sector... No voy a numerar allí. a todos los cocineros que han arrimado el hombro para poder hacer este evento, porque son muchos, como os he dicho, más de 100 cocineros, pero sí hay que reconocer que los productores que nos están ayudando con poniendo el producto, poniendo muchas cosas, al mismo José Luis que pone la masía... Dar las gracias otra vez a CESAL, gastronomía Solidaria, porque son magníficos. Llevamos ya unos añitos trabajando con ellos. La verdad es que sí, yo por lo menos... ¡Uy! 5 o 6. ¡Hala! Mira, ¿ves? Mira cómo te has puesto. Sí, a ver si te vas a quedar geneticizada. pero mira, quería, quería, quería decir una cosa que me parece muy interesante cuando se trabajan con ostras. Y es que podría enseñarnos o mostrar... ¿Cómo se abren? No sé si todos sabéis cómo se hace, pero me parecen cosas muy interesantes. No, a mí me enseñaron ellos y no se me ha olvidado. ¿Te apetece venir aquí un momentito y les enseñamos? Él me enseñó a mí, o si no fue él, fue alguno de sus compañeros y la verdad que nunca más me he vuelto a llevar un dedo. Es un máquina abriendo ostras. Todo, todos los todos los trabajadores son Lula, la verdad, los abridores que la verdad que.. A ver, espérate, espérate, espérate. María, María. Ah, sí, María. Buenas tardes, buena, buenos días, mira, os voy a enseñar más o menos, eh, no sé si lo vais a ver en la cámara bien, ¿vale? La ostra siempre, bueno, esta ostra es cóncava, entonces siempre la parte cóncava va en la palma de la mano La zona en la que está la bisagra siempre va hacia nosotros, entonces lo que hacemos es imaginar que dividimos la ostra en tres partes La parte baja, media y la alta, entonces en la parte derecha siempre entre la segunda y la tercera parte está el músculo. Entonces tenemos que hacerle cosquillas en esa zona. ¿Cómo me gustan las cosquillas? ¿Vale? Hacemos cosquillas, apoyamos el cuchillo en una zona que esté dura, que no se nos pueda romper la cáscara, apoyamos y ya es la mano izquierda la que trabaja. La propia ostra. La mano izquierda la que trabaja hacia adentro. Cuando tenemos medio cuchillo dentro, hacemos palanca para abrirla, le quitamos el nervio de arriba, Fabuloso. ¿Vale? Y si la vamos a consumir aquí al momento, se le quita el nervio de abajo también. Pues mira, ¿Vale? ya que la tienes ahí. Tenemos la ostra totalmente suelta. Ya que la tienes ahí, la voy a aprovechar yo para preparar mi plato. Joven, Entonces no sé, está a punto de comerme la directa. ¿Cómo me gusta las otras ¿Esa la como yo? Ahí, a la copita, porque no deja de ser un cóctel, un cóctel diferente, pero vais a flipar. A ver, una cucharita, no tengo cucharita. Tengo cucharita, perfecto, dámelo. Mira, yo te dejaré. Vamos a ponerle un poquito de tomate. Un poquito de apio. No sé qué te hazme un favor. Dame otra copita que Sema también la quiere probar, que está aquí al lado y yo digo, sí, a ver, a ver. A ver, a Venga, esta primera para ti. Fuerte. Y luego un poquito de sal, sal como yo, vikinga. Y esto que me ha traído mi amiga. Ah, pues esto le puede ir de puta madre también. Esto Ahora, tiene una pinta estupenda. Prueba, Chema, prueba. Eso es una sala ahumada de cada ve, ve, cocina ¿Eh? espectacular. esto hago así? ¿Sí? Todo para adentro. Todo para adentro. Me encanta. Apa. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Le he puesto, me ha, me ha parecido mi amiga, una gelé de AOB y trufa la gelatina de aceite de oliva y trufa eso es brutal de mi amiga Loreto de trufa cero venga dale para adentro ven ven ven voy ven, voy voy voy qué hago así para adentro toma adentro ¿Y ¿Y qué crees? yo no bebo alcohol ya lo sabes toma pero yo no me ha a beberlo que es otra cosa pero escucha y toma que me dado por si necesitas ahí herramientas sí, sí, sí. no es muy fino eh anda ya y el otro te lo bebes ¿Qué tal está esa escrita? ¿Está bueno? Oh, por fin me sale un plato de condiciones que puede comer la gente de macho. En menos de 22. una para el Y en nada de tiempo, ¿lo habéis visto? Sí, es que no hay excusa para no ponerse a cocinar. Oye, María. A ver, cuéntanos, cuéntanos, María, ¿qué, ¿qué nos has traído hoy? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Y he dado pruebas. Vamos. Me lo han puesto súper, súper difícil, madre, la madre. porque armonizar cualquiera de estas dos ostras y poder compensar el gran sabor y el estupendo sabor que tienen es complicado. No me digáis. estas dos estrellas de la cocina y poner algo para beber, que hay que beber para todo Esto es para ti, rey? <risa> ¿eh? Esto es pues para ti. Es súper complicado. ¿Y para eso qué es lo que he buscado? he buscado un cava valenciano, porque cava es la única denominación de origen no geográfica que hay en España. El cava no es catalán, el cava es de todas partes, es de 159 localidades españolas. Un buen cava siempre va a compensar una ostra, un sabor cítrico, un sabor picante y sobre todo cuando tiene cierta edad. A mí me parece que los cabas son como los hombres y como las mujeres, ¿no? Que necesitan edad y educación. Pues esto es lo mismo. ¿Qué quiere uno de 20 años que sea muy jovencito y tal, no tenga conversación? No. Quieres uno de más de 40 que realmente además vaya al gimnasio y tenga un piso. Pues este cabas es exactamente lo mismo. Bodegas hispano-suizas. Una bodega valenciana que todo el mundo dice: en Valencia se hace cava. Sí, será pues súper cálido, a 75 kilómetros de la playa. Una cosa espectacular, las dos cubas más elegantes del mundo, la Chardonnay y la Pinot Noir. Elegantes como todos nosotros, elegantes para una gala como esta, para una presentación en la que tenemos que ayudar a Ucrania, para dos cocineros fantásticos. Un cava que se llama ¿Qué es Tanto Nervo? Tanto Nervo es una sinfonía, una sinfonía que es el remate final a todo y va a ser el remate final a estos espectaculares platos bueno, que yo... tenemos con Rebeca y con Julio. Yo tengo que contarte cómo termino mi osa, ¿no? Claro, pero... Os, ¿no? contar... <risa> Os voy a contar primero lo que estoy utilizando, ¿vale? En este botecito tengo una crema... Evidentemente, por logística, por tiempo, era muy difícil hacerlo todo aquí. Hemos hecho... Una crema de calabaza, un poquito de la mexicana, ¿vale? Primero la he cocido tranquilamente, solo la calabaza, y después la hemos, eh, como decirlo de alguna manera, confitado en mantequilla, una mantequilla francesa muy buena. Una vez que tenemos eso, hacemos la crema y jengibre, ya en el último momento, para, no, para mantener siempre lo que es el aromático, el picor, el picante. Como vais a ver, es una mezcla con muchísimos sabores. Lima, que ahora me venís a echarla. Este cuchillo no corta muy bien. ¿Vale? Ahí vamos. Vamos a asiático. Por decirlo de alguna manera, darle mis toques asiáticos, que para mí en las ostras me gusta muchísimo por una razón. La ostra es un producto que tiene un sabor fuerte. Es fuerte, es delicado, tiene una textura diferente. Yo no me, no me siento capaz de hundirla. ¿no? O sea, es decir, si la tapa considero que estoy haciendo el plato, no lo estoy haciendo bien. Entonces siempre necesito cosas que la potencien, ¿no? que la aligeren, que la salsa podéis sentir y al final siempre se os quede el sabor de la ostra por encima de todo ello, ¿vale? Entonces, espero que cuando comáis esta ostra así lo os sintáis. Si no lo sentís así, es que lo he hecho mal, ¿vale? Y estoy incorporando, como vais a ver, estoy incorporando cosas muy potentes. La historia es hacerlo con equilibrio, ¿vale? Pues allá vamos Lima. Bien Lima, a mí me gusta, caña, caña. La Lima, los cítricos, siempre se secas y que es súper fuerte. Muy bien, ¿vale? Os las recomiendo para utilizar unas gotitas en muchísimas cosas que si lo vais incorporando a vuestros sabores, os dais cuenta que mola, ¿no? En este caso, más o menos, más o menos, cinco veces la cantidad que lleva de lima. ¿Vale? Por ejemplo, si ponemos dos, lima, pues cinco cuchala, dos, cuchala, dos limas, pues cinco cucharadas de esto, ¿vale? Una cosa que necesitamos cuando metemos lima, siempre necesitamos un contraste de azúcar, ¿vale? Y decís, coño, pero si es que ya tenemos azúcar con la calabaza, ya tenemos bastante, bastante no sé, dulce, ¿no? Pues también le vamos a incorporar un poquito más para contrarrestar y para equilibrar un poquito de mini, que es un vino de arroz dulce japonés. de lima sí, no ¿Vale? le termino de echar la calabaza para darle la textura que yo considere pero bueno, ya como podéis ver esta es la cantidad de calabaza que he echado ¿eh? oye, que estoy quedando quitado con la pedazo de receta que está haciendo Rebe eh bueno y luego una cosa a mí me gusta muchísimo la pimienta rosa no sé si la conocéis pero es una de las pimientas que más loca me vuelven en este caso no tenía y he pensado los los los he pensado en el salsa no el salsa japonés que es una es una pimienta pues que siempre siempre permanece mucho no a veces la notas en la boca a pesar de haber comido y esto justamente no, le pasa para... a, la, a la ostra no y es con la pimienta que os voy a las pimientas que os voy a a deleitar hoy no por decirlo de alguna manera en este punto tendríamos prácticamente casi todos los ingredientes de mi receta. Tenemos hecho el caviar de vermú. ¿Vale? Está ahora mismo solo una solución que es el propio, el propio vermú. Y tenemos la cremita. Es sencilla, voy a... a probarlo para ver que está bien, que está equilibrado. De naranja de piel rallada es que no queda... y aquí lo tenemos vale la verdad es que me ha quedado un pelín más líquida de lo que pensaba pero bueno y aquí tenemos la ostra sí. yo en este caso ya sabéis que la necesito pasar un poquito de papel ¿por Voy. el agua, ¿vale? Ya sabéis que nada más abrirla, la ostra le quitáis el agua y genera, pues más, quiere decir que está muy viva, ¿vale? Pero en este caso a mí no me interesa, demasiado. Lo ponemos en el plato... En una de estas que están abiertas, pero bueno, espero que, que la podáis disfrutar, que os guste y que justamente pues sintáis un poquito lo que yo os digo: que son muchos ingredientes, muchas cosas, pero sabores sutiles, sabores llanos y al final la ostra, la ostra sorlut especial número 2, que es una auténtica maravilla. Para que te voy a echar un pelín de. que veo que tiene poco. A ver si. Pues nada, Rebe, un placer haber curado contigo aquí un poquito. Me he quedado con todas las recetas, pienso fusilárselas. Que ahora viene lo más importante, la prueba de fuego. ¿Empiezas tú? Venga, los dos a la vez. A ver. Venga, los dos a la vez, a ver qué tal. ¿Vale? Una. Una, Mira. dos y tres. ¡Pesal! ¡Pesal! Uh, uh. Esto está de muerte, tía. ¿Cómo me he puesto ¿Qué tal? Me ha, me ha flipado. 14, ¿eh? Sí, sí. sí. <ríe> Oye, ¿cómo está, cómo está lo que. Y fíjate la, las ostras al final por encima, ¿eh? Siempre. Siempre. Los... Eso es que lo hacemos bien, ¿eh? Sí, porque la ostra no, está no, en la no, ostra. No. Como me, me ha encantado el la calabaza, le da el espesor. Sí. Suele estar. Este vermouth es la bomba. Sí, que es cierto, cierto, que, sí que, es cierto que es un, un vermú que es suave. Que Estamos muy acostumbrados a lo mejor a vermú que nos invaden todo y tal. Y es cierto que ese vermú es un vermú suave. Está hecho con un vermú blanco, con naranja, con la parte blanca de la piel. ¿no? Sacarme de dudas si no es así. Y efectivamente han conseguido su sutilidad ¿no? para ser un vermú. ¿no? Y además acompaña a muchísimas cosas fácilmente. Y ahora vamos a ver con qué nos marida. Bueno, como ya os comentaba antes, estamos no, mareando espérate, Bueno, sí, tú tienes que probar las ostras, ¿no? Estoy loca okay. por probarlas. La pues verdad que yo no te voy a dar una también, ¿no? ¿Qué? Una, dos, perdón. Esto es como la emoción de la vida. Han aquí a ya. mí me encantan las ostras. Si tú lo sabes, sí. ¿Sí? porque no las y, habéis bueno, sacado. A Rebeca que me conoce muchísimo, exactamente igual. A ver. ¿Habéis sacado ya ostras? Sí, con un poquito de eso. Pues van a quedar jodidas aquí. Perfecto. Perfecto. Pero escucha chale más. ¿No? La mezcla de sabores es impresionante, o sea, en dos palabras. Impresionante. Bueno, que está quedando, es que sabe más bonita, ¿eh? Sí, a ver Qué aquí... bonita como tú. A ver, tú. Estoy... A ver, que vamos a ver si le va bien el no, no, no, no, no, no, Una, ah, espera, que te la preparo. dos. Oh, Mira, amigos, aquí... ¿Qué? Demo, la ostra... ¿Qué te ha parecido la ostra? No no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno, cuéntales también lo que van a beber, anda, que esto... Se me la ve en la cara, vamos. Dos ostras impresionantes, de dos personas impresionantes, también hay que decirlo. Muchas gracias, María. Tú también lo eres, ya sabes. Aquí en no, el sector todos nos conocemos y la buena persona. Bueno. Como os comentaba, sí. era, es muy complicado el que no perdamos el sabor de una ostra como es la de Rebeca que está elaborada con un vermut blanco de uva irene la uva más característica española y que no perdamos esa sustancia por medio de una bebida, pero que al mismo tiempo nos refresque la boca y nos invite a disfrutar de la ostra de Julius. Entonces eso es lo que va a tener precisamente este cava. ¿Tenéis todos el cava en la Vamos mano? A si tenéis el cava en la mano, os invito a que... chin Sí. ¿Qué tal, Tiempo? ¿Cuánto tiempo? Esa parte sí, de pastelería. De bueno, perdonad. ¿Estáis donde estás? Os dejo. ¡Chin, chin, sí, sí, a todos! Ahí, ahí, ahí. Esta de hoy es una ostra con rodiperi. No eh, espero que te guste, salud. Bueno. Con leche, un poquito. Espera. Esta ostra me la debe. Entonces... No, esta en es mi parte, luego, luego no te no va a dar más. Bueno, bueno, bueno. los tiempos ¿no? que, de, de, de, de... bueno, bueno, esto sí que es un placer poder -te, tener aquí a Begoña Villacís probando una ostra de las mías Bueno, tienes que probar la tabla de Rebeca que es espectacular conoce, hace mucho tiempo. muchos años que hemos trabajado juntos y un placer trabajar con ella y conseguí cocinarla conmigo poquito, pero cocina conmigo hasta luego Quieres? ¿Y esta? Ahora, ¿Vamos a contar otra? Sí. Cuéntale tú lo que es. Eh, ¿no? bueno, esto sí. lleva calabaza, mantequilla, lleva un montón de toques asiáticos, ¿no? Ahora mismo no te lo puedo contar todo porque es muy largo, pero bueno, lo importante es que la ostra siempre aparece al final. que es lo que suele ocurrir. Bien, ¿Eh? o sea, ahora brindamos con hispanosuizas. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero brindar por la Estonia Solidaria CESAL. Que... A ver, me voy a si vienes el miércoles, hombre. Intenta hacer un cuentito en la agenda. Haces todo lo de si no salgas después, algún momento. Venga, te esperamos. A ver, si por Ucrania y... Vamos a brindar por Ucrania y por la Estonia Solidaria CESAL, que han conseguido poder hacer este evento el miércoles 27. Como ya has dicho, más de 100 cocineros. Para luchar contra esta gran injusticia que es la guerra y poder echar una mano tanto a las fronteras de Rumanía y Polonia como aquí mismo a los refugiados de España. Así que. Segunda, mucha... Un segundo. Yo yo yo Yo yo y me la Perfecto. Ya me gustaría también brindar, y no solo por gastronomía Solidaria, sino por todos los chicos que han cambiado a su vida gracias a que había gente que creía en ellos. Digo porque momentos donde. Tendemos a diferenciar, a señalar, a, bueno, a hacer a todo el responsable de lo que nos pasa a nosotros. Hay gente que todavía cree y hay gente buena. Y esta gente es gente buena y pudiendo por ellos. buen final, eh! ¡Qué buen final! No, desde luego no podríamos esperarnos nada mejor, ¿eh? ¡Nos quejaremos! Sí, sí, sí, sí.